mucho los testimonios de los doce apóstoles. Yo quiero escuchar al Sigo gitano. Hablando con todos. Yo quiero escuchar al, al gitano, Ariel, eh, Ariel este, para ver eh, de qué manera recuerda todo aquello. Pero primero démosle entrada a nuestro compañero, ¿no? Porque si no. Este, eh, Adrián Mauchi que Adrián está, desde Mar Mauchi del está Plata. ahí en Mar del Plata. ¿Cómo ahí te va? ¿Cómo estás, Luis Belén? Buenas noches para todos. Hola, La Mauchi. verdad que bueno, nos recibió. Ariel, el gitano. Eh, la verdad que estamos compartiendo unas charlas muy lindo y muy lindo también lo que hace. Estaría bueno después que tenga la posibilidad de contar porque está en la, con las redes, con YouTube, con sí. TikTok. Pero bueno, estabas escuchando el informe. Ya los está escuchando, chicos. Y gracias nuevamente por recibirnos, gitano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda aventura? ¿Cómo andan acá? Casé gitano. Casé Luis. ¿Qué ¿Cómo te va, Ariel? ¿Cómo andas? Todo bien. Todo bien. ¿Cuántos? ¿Cuántos? cuánto hace que te mudaste porque yo te perdí el rastro hace tiempo y yo soy gitano, ando por, soy, no, no, ando por acá, ando por allá, así que no tengo lugar. Ahora estoy en mi casa y ya voy, estoy volviendo a mitad de año, estoy volviendo a vivir a... ¿Dónde vivían tus padres? A Buenos Aires. ¿Dónde vivían tus padres? A, eh, sí, estoy a donde... Sí, sí, sí, sí. Ahí, ahí, perdón, ahí estoy. Ahí perdón, estoy, Luis, me quiero meter con el gitano sí. de frente, ¿no? De frente con el tema de los rugbyers, que es bien posible, según lo que me dicen desde... Una alta autoridad judicial me dice que dos de los ocho estarían aterrizando en Sierra Chica. Vos conocés como pocos Sierra Chica. ¿Qué les espera, Gitano? Mira, Luis, yo estuve escuchando durante todo este tiempo a muchos hablar que los Rabi van a entrar, los van a violar, le van a sacar la, le van a, los van a robar y todo eso. Eh, Sierra Chica hoy está aplacado. Es una plaqueta, Sierra Chica, porque no, los pabellones son retranquilos. Eh, no van a estar en un pabellón de población donde está en pabellón 3, no van a estar. Pueden estar en un pabellón 2, en un pabellón de trabajadores. Y van a estar ahí van a buscar un buen van a conseguir un trabajo son unos pichucos, como decimos nosotros, son unos pichucos porque no, son giles para no, para la gente que tuvimos privado de nuestra libertad, son giles. Entonces de repente van a estar en un pabellón, le van a pedir una playstation a la mamá, le van a pedir un televisor y se van a quedar a cumplir la condena. Y uh, quizás alguno de ellos esté trabajando para como mozo del jefe penal, entonces le van a traer una torta helada, ahora que hace calor le van a traer una torta Eso es lo peor helada, que le puede pasar, eh, según vos. No, eso que... es lo mejor. Lo mejor, eso es lo mejor. Eso, eso es lo mejor. Claro. No, que no le va... A, ¿Saben lo que pasa? No, ¿saben qué pasa? Que yo vengo escuchando hace tiempo lo que hablan de lo... No, que lo van a matar, que acá en la... Yo estoy hablando con pibe del 8, de la unidad, de, de la alcaldía donde están. Ellos estaban en el pabellón 3. Durante, tuvieron, ya tuvieron un par de años ahí en la, en la alcaldía 3, eh, de ahí, del de sí. Mechor no. Romero. No. ¿Y los pibes salieron lastimados, tuvieron mal? No, no tuvieron mal. Y le voy a discutir a cualquiera. A cualquiera, esos pibes no la van a pasar mal. Esos pibes van a ir a cumplir... ¿Cuánta, ¿Cuántas personas hay por, por homicidio? Disculpen por lo que digo, pero ¿cuánta gente hay por homicidio? No sé, decime de vos. De no sé. Si vos... Hay, hay banda, por robo y homicidio hay banda de gente. Estos pibes están por homicidio, no están por violadores Y la sociedad tiene que entender que el, los códigos de la cárcel el, el único que le hacen problema es a un violador, a un tranza, eh, a, un, a un femicida A eso sí, pero a estos pibes van a estar por homicidio, ¿Están por homicidio? ¿Y ¿Cuántos pibes en la cárcel hay por homicidio? Ahí mandan. Ahora, ¿vos decís? Vos lo sabés, Ventura ¿vos decís... No, yo, yo lo sé, pero una cosa que yo lo sepa de afuera y otra cosa es hablar con alguien que estuvo adentro y conoció todos los rigores. Sí, yo conozco, sí, la, eh, conozco, yo, conozco yo digo que de la cárcel nadie me puede enseñar nada porque la conozco no, como la palma por de eso, mi Por eso te estamos eh. preguntando, Gitano, para que abras el juego. Y no influye su clase social sí. y que le hayan dicho al momento de matarlo, este negro de mierda lo vamos a matar... Eso también se dijo como que era un punto muy en contra para ellos, que son los chetos que mataron a... No, ¿Sabes ¿sabés qué? C -c no, ¿sabés qué? Y lo de clase media-baja que se le agarra una puñalada que, que excluye la clase social, no. ahora ahí vos no? tenés que hacer conducta. Con respeto y humildad va para todo lado adentro de la cárcel. ¿Por a decir... donde aprendan un poquito el lésico sí. de la cárcel y vean un poco cómo es la cárcel, eh, van a vivir como... Como yo quieren van a ir a disparar, ¿cuánto de cuántos pabellones se pueden disparar? Pueden disparar de, de, de tres pabellones. Y, pero gitano, pabellones, ¿y ¿a qué cárcel le tienen? un lugar? ¿A qué cárcel le tienen que tener miedo? ¿Cuál es la más brava? No, las cárceles no son bravas. Aprendan algo. Siempre me hacen esa misma pregunta. Las cárceles no son bravas. ¿Saben quiénes son bravos? Los que habitan la cárcel. La cárcel es un pedazo de cemento. Las cárceles no son bravas. Bueno, pero los que metafóricamente a los que vos la sabés lo que te estoy preguntando, Gitano, te estoy preguntando cuál es la más brava. Sierra Chica no es la más brava. Olmos, Olmos es la más brava. Bueno, Sierra, Chica está que... Sierra, Sierra Chica está quebrada... Sierra Chica la quebramos en el año 96, Sierra Chica no es brava, porque me hiciste acordar Ventura, disculpad, no lo, no quiero que lo tomé mal, pero me hiciste acordar al jefe penal que cuando dijo Sierra Chica nunca se va a pudrir, ahí ya tienen la Sierra Chica hecha bolsa. Ahora vos decías que los no tiempos es brava, de la, no Vos decías que los tiempos de la cárcel cambiaron. Sí. ¿Por qué no nos contás un poco que vos sos el protagonista sí. de lo que pasó en el Motina ahí en 1996 donde hicieron las empanadas? Contanos vos en primera persona qué fue lo que pasó esa noche, ese día, esos ocho días. Verdaderamente, verdaderamente, nosotros no quisimos matar a nadie. Los doce apóstoles lo puso el medio periodístico porque fue en Semana Santa. Como dijo recién eh, no es Brandán Juárez, el cabecilla del motín. El cabecilla del motín, el, el, el, el capo, es Pedraza, el que organizó. Había un arma junto a un grupo de muchachos. En la cárcel no hay jefe, hay líder. ¿eh? Eh, y todos cumplíamos una función. Eh, se se nos quisimos evadir de la cárcel, no nos pudimos evadir, tuvimos que tomar el penal, estaba justo una banda, eh, Correntino Gapo junto a su banda, y esta gente, que hacía? Lo tenía apretado a los pibes, como pongamos que venga uno de los rabbis, que no, se, que sea un pichuco, que es un gil, como se dice, la palabra pichuco son giles, y que esté en el pabellón, le diga, bueno, vamos a pelear, o si no, entregame a tu mamá o a tu hermana. Entregaban a la madre o, o a la hermana... Y entonces una señora en visita nos dijo a nosotros que la habían violado y quien fueron, fueron ellos. ¿Pero qué Porque quiere decir la madre decir por esto? un hijo hace cualquier cosa. Ariel, perdóname, me explicaste. No, no, explicaros... me está preguntando cómo fue, cómo. Sí, sí no, ¿qué quiere decir entrega a tu madre o a tu hermana? ¿Te lo plantearon a vos en algún momento o vos eras ¿Qué? lo que los planteaba? Explícame cómo, no. cómo era el modus operandi. Porque entregarse, no, no, entiendo no, lo que quiere no. decir. pero. no, no. No, se... no, no, pará, pará, pará, pará, pará, que yo caí por robo, no caí por violín. Pará, pará, vamos pero, a empezar por una no, no, pará, base. Pará, pará, no te estoy faltando el respeto. No, no, no te estoy no faltando faltan del... no. No. el no. No, no estoy no, faltan no, no, respeto. No. Lo que quieres que no. expliques. El entregar a tu mamá, tu hermana, que se entendió, pero quizás no fue tan claro. Que, que, que la entrega a la madre, si no lo iban a matar a él, no. que la tenía que entregar para visita higiénica. Claro. Eh, eso, Entonces, eh, no, eso Yo lo voy aclarar. a aclarar, ¿verdad? Que lo conté en eh, el libro. Eh, a él grande? le cuentan. Sí. Uno de las madres, de las visitas, le cuentan a Ariel, y todo lo que hacían esta banda, que se llamaban los arruinaguachos, eran la de la era, era el cahuete del servicio penitenciario que iban a romper los motines. A mm -hmm. todas las, Por eso los, había generaciones de pibes que eh, fueron violados por Gaitán, por... Eh, y a él le cuentan de una violación. No, con y la llega, y se, y, entonces, es, es más, iban a eliminarlos de entrada, pero Pedraza, que era el tipo más calmo, dice, esperemos hasta el martes, porque van a estar más pasados de droga. Y ahí fue cuando se arma la masacre, eh, la primer masacre. Y... Bueno, se arma el motín eh, y ¿qué pasa? Yo, Contanos, yo... dale, eh, Gitano, ¿qué pasa después? Bueno, ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? Bueno, entonces, los pibes estaban... Nosotros no era que queríamos matar a nadie, nos queríamos fugar, pero después que ya... Eh, a mí me habían matado un compañero, en San Nicolás, esta gente... Eh, mi compañero, y bueno, entonces faltaban que me maten a mí, y, ma y matar a todos, porque la policía, era el brazo fuerte de la, del servicio penitenciario dentro de la cárcel, es así. Y bueno, llegó un día, estábamos todos juntados en sanidad, que el área de sanidad es el hospital, que solamente entrábamos los que estábamos en el motín, los que estábamos a cargo del motín, porque allá de arriba teníamos, de ren, teníamos a la jueza, teníamos a los encargados, eh, ...y en ningún momento se violó a la jueza... ...lo que pasa es que una fuente del servicio penitenciario... ...no le comunicó a la jueza que había una pistola... ...una 1125, que entró por una abogada... ...que se la entraron a Cacho Lagarza en ese momento... ...pero como se estaba descubriendo todo eso... ...Cacho Lagarza hizo... ...agarró, peleó con un pibe que se llamaba Miguel Aquín... Y lo llevaron a Busoni y de ahí los trasladaron. Y nos dejó el arma, le dejó el arma a Jaimito Pérez, que Jaimito Pérez está en una colonia y que lleva 34 años. Y bueno. Se acaba de recibir y, de abogado. Y ya está cumplido también. Sí, cumplido y se recibió y se de está, abogado. está está estudiando, todavía no se está recibiendo.